Vídeo rápido con tres noticias del Barcelona y de Leo Messi, empezamos por la primera... Frankie de Jong en el mercado estival pasado era candidato para salir del Barcelona la venta más alta e importante que pudieron sellar los azulgranas pero el jugador se cerraba en banda y por lo tanto no se concretó ese cambio y eso que el Manchester United fue bastante insistente a pesar de que no pudieron lograr su fichaje Eric Ten Hag aún no se olvida de él sin embargo el neerlandés no es una ficha clave para Xavi Hernández, el jugador ha sido titular solo en 4 de 8 partidos que han jugado donde solo ha anotado un gol, Gabi y pedro en cambio si sí están entre las preferencias habituales del entrenador se sabe que es un jugador con calidad que se sabe diferenciar y quien de hecho se intenta recuperar de una lesión ocasionada en el pasado partido en milán el diario sport recientemente comentó sobre este caso y tal como decían los rumores que los diablos rojos aún lo tienen en su radar por lo que están intentando terminar de convencer al neerlandés para que sea parte de su proyecto en este medio indican que los del old Trafford están a la espera para hacer una gran jugada de de hecho es que desean aprovechar que el jugador no tiene gran protagonismo con los culés de esta campaña para ofrecerle esa continuidad con la que no va a contar de quedarse con los lauranas. pero tanto el jugador como su pareja al parecer desean seguir viviendo en la ciudad condal por tanto Frankie y de Jong que sigue en la mira del united a pesar de que ya han estado meses las dos partes negociando vamos a hablar ahora de uno que podría llegar en este caso al Barcelona para la próxima temporada del mismísimo Leo Messi y en concreto de las palabras de Xavi respecto al futuro del Rosarino. Xavier Hernández es seguramente la persona que mejor conoce a Leo Messi en el vestuario del Barça. Muchos se está hablando de un hipotético regreso al Barça tras acabar el segundo año de contrato en el Paris Saint Germain y quedar libre. El técnico Blaugrana prefirió no hablar mucho del tema al considerar que en la previa de una enfermedad tan trascendente como el que jugará el barça ante el inter no es momento aunque obviamente no cerró ninguna puerta lo de leo vamos a ver cómo se da le deseo lo mejor y el barça es su casa arrancó xavi que prefirió no ahondar en el tema no es momento de hablar de leo no le hacemos un favor tampoco a él que está tranquilo y disfrutando en el Paris Saint germain y le deseo lo mejor el técnico de hecho desvió la atención asegurando que creo que fue leo quien dijo que a champions no siempre la gana el mejor para acto seguido centrarse en el inter por tanto Xavi que no quiere molestar por ahora a Leo Messi Y ya para acabar vamos a hablar de uno de los jugadores que más suena Para llegar a Cambarsa también la próxima temporada En este caso de la liga reiteradamente vinculado con el fútbol club Barcelona, el centrocampista Martín Subimendi ha aprovechado las preguntas de la cadena ser, para dejar claro que por su cabeza solo pasa ahora mismo la idea de ampliar su vínculo con el Real Sociedad, sobre mi renovación espero que solo sea cuestión de tiempo le gustó al Barça, eso me preocupa ahora mismo tengo que estar centrado en lo que viene que es mucho y muy duro aseveró, el futbolista vasco realizó estas declaraciones tras el choque en el que el cuadro Donostiarra logró derrotar a domicilio al Girona por 3-5 y en el que sumó uno de los tantos nosotros habitualmente no ganamos con muchos goles de diferencia pero a la contra hemos recibido tres goles eso no es nuestro estilo estoy contento por marcar no lo hago mucho así que a celebrarlo y manuel está contento por la victoria